tiene que ver con este triste desenlace de una turista de 61 años que se encontraba en una expedición justamente en el Manzano histórico y lamentablemente falleció. ¿Estamos en comunicación telefónica? Con el comisario Carlos Siri. Comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes. Giselle y Julián los saludan. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Tengan ustedes, muy buenas tardes. Igualmente. Eh, comisario, ¿qué nos puede decir sobre este suceso, la verdad, desafortunado, que, que sucedió allí? ¿Esta turista de dónde era? ¿Estaba allí? ¿Recibieron ustedes la... Bueno, el, el llamado, la alerta de que se sentía mal, ¿cómo fue todo el suceso? Bueno, la circunstancia en la que se desarrolló en los hechos es que en el día de ayer, en horas de la tarde, ingresó un llamado al 911, dando cuenta, ¿no es cierto?, de la situación de una turista, como usted ya dijo, de 61 años, sí. una señora mayor, de, eh, turista que estaba haciendo una de las travesías que se realizan en la zona uh -huh. del los Andes Sí. Eh, el hecho de informan ¿no es cierto? que la señora habría eh, fallecido de manera natural uh -huh. no puede estar confirmada esta situación dado que no estamos todavía con el cuerpo el hecho habría ocurrido en un sector o en el paraje que se llama Real de la Hoya en el cerro de Tres Picos de los Chacalles acá en el departamento de Tunayán, uh -huh. eh, zona de Manzano Histórico camino y fronterizo con, con el, la República de Chile sí. uh -huh. Eh, por lo tanto, eh, se empezaron a trabajar eh, eh, en las situaciones judiciales, se eh, dio cuenta el dirigente fiscal, se eh, tiene conocimiento, y bueno, se están eh, coordinando los esfuerzos con Gendarmería Nacional, la Patrulla de Rescate Alta Montaña de la Policía de Mendoza. Claro, porque aún no Pero, ha sido rescatado el cuerpo. No, no ha sido rescatado dado las condiciones climáticas reinantes en el, la zona. Sí, hecho. Claro. Ahora, comisario, las personas que estaban con ella, ¿tampoco han, han podido volver? ¿No podían regresar con el cuerpo? ¿Qué, ¿Qué contacto se ha tenido con ese grupo? Lo que tenemos es una información telefónica vía satelital, lo que se puede tener con el guía de la expedición, Sí. dado que en la zona ¿no es cierto? hay escasez de señal, ¿no es cierto? de todo tipo. Entonces, bueno, se está trabajando en esa particular para poder producir el rescate de la... De la ciudadana Y si se rescata el cuerpo, ¿será siempre vía helicóptero y con la patrulla de rescate o existen otras posibilidades de bajarlo? Están las, condiciones, las condiciones que se tienen que dar para que trabaje el cuerpo de avión policial de la policía, para que la aeronave ingrese al lugar, tiene que estar una condición climática apta, acorde, una ventana de clima que nos, le permita a la, a la aeronave ingresar sí. con, el patrullo, con el personal de la patrulla de rescate de alta montaña para poder posar eh, hacer la pericia, rescatar el cuerpo, no sé si salir del lugar sin problemas. Claro. Eh, si no, la segunda opción que se va a utilizar el día de mañana, dado que si no mejoran las condiciones del tiempo, eh, va a ser vía terrestre. ¿sí? Sí. El personal policial va a ingresar conjunto con el personal de gendarmería a Lomo de Caballo y Mula. ¿sí? Tendrán que ir hasta el lugar, son varias horas de recorrido, eh, porque la topografía del terreno también es bastante... Eh, complicado, ¿no es cierto? Para llegar hasta el lugar. O sea, es, es una expedición, digo, no es para nada común, digo, requiere, es un lugar difícil por allí para transitar, para hacer, es, es todo un, un tema, digo, no no es algo por allí, esas cabalgatas que uno puede a, hacer que... de, de idas y vueltas sino, sin ningún riesgo, digo, es un lugar como, es alejada, digo, llevaban varias horas ya. Exacto, usted lo dice, eh, son varias horas de camino, recordemos que son este tipo de expediciones son las que se realizan en esta zona del Manzano, cierto, en el cruce de Chile, recordando el paso de general San Martín. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas, mucha, muchos turistas que eligen este tipo de, de ecoturismo. Bueno, y en este caso, bueno, con la situación del fallecimiento de la señora lamentablemente que, eh, bueno, ya va a trabajar la fuerza, cierto, para rescatarlo. Comisario, le hacemos las últimas. No, no queremos tampoco robarle tanto tiempo, no, pero. No, no, no. Cuando se habla de cruce a Chile, es concretamente cruzar la cordillera, es pasar al vecino país, y de paso le pregunto, estas son expediciones que se organizan de manera privada, ya se sabe quiénes son las personas que, que la contactaron, ¿cómo es eso? Sí, la, todo va a estar también en la investigación que va a llevar a la ah. fiscalía. Pero. Pero es un cruce a Chile, digamos, per se, propiamente dicho. Sí, o sea, son expediciones en cierto, donde las personas, los turistas, tienen que hacer migración con gendarmería y todas esas situaciones, por si llegan a Chile, o sea, no, no claro. significa... Yo lo claro, que... no significa cruzar todo, obvio. Es lo normal, es lo normal de lo que yo le digo uh -huh. que se está realizando o lo que se hace en esta zona, sí, uh -huh. para esta época del año, eh, donde las condiciones permiten eh, cierto, este tipo de actividades para poder realizar. ¿Suelen estas expediciones, no sé si es de su conocimiento, pero suelen estas expediciones también ir acompañados con paramédicos o médicos o, o gente, no, personal de salud también, que pueda asistir en caso de que suceda, por ejemplo, esta situación... No le puedo responder, eso no. porque uh -huh. está dentro del desconocimiento, ¿me entiendes?, de la parte turística. Claro, claro, claro. Y eso, y eso está, es eh, esto va a ser un corte, no es cierto, exclusivamente de la investigación que claro. va a hacer adelante la fiscalía. T totalmente. Entre personal de alta montaña, los propios oficiales que, que le responden a su área también, y quienes puedan estar aportando también desde la provincia, ¿cuánta gente se cree que está trabajando para el rescate de este cuerpo, eh, comisario? la cantidad me entiende es bastante personal no es cierto que va a estar afectado al, al rescate dado la el, la zona donde la, a la que hay que ingresar no es cierto la, el material que hay que llevar eh, porque también es complicado el regreso sí, ¿sí? Eh, porque una situación es ir a, a, en el, en la aeronave donde pueden ingresar rápidamente y otra cosa es ir a loma de burro, Ajá. a loma de mula, ¿no es cierto?, para poder llegar hasta el lugar, para poder hacer el rescate, o sea, claro. implica un, un compromiso de gente importante. Claro. Bien, ¿y cómo sigue la investigación? Una vez que rescatan el cuerpo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Eh, no, ya la ayudante fiscal en turno va a Ajá. disponer, ¿no es cierto?, las situaciones de rigor, eh, lo más eh, normal, ¿no es cierto?, que se va a llevar adelante en haber rescatado el cuerpo, es la medida judicial de la derivación del cuerpo, al cuerpo médico forense, necesito para su examen médico legal, uh -huh. bueno, y de ahí la investigación ya la va a ordenar y disponer la fiscalía en turno. Bien, bueno, muchísimas gracias por la información aportada, comisario. No, señora, que tengo usted. Buenas tardes, muchas gracias. Igualmente, hasta luego. Carlos Siri, comisario de Tunuyán, donde recordemos una mujer falleció haciendo una cabalgata que lleva de nombre, cruce a Chile, iba con un contingente de cerca de 20 personas cuando se descompensó. Claro, aparentemente eso fue lo que recibieron en ese primer llamado, ¿no? Donde aparentemente la mujer habría sufrido un ataque cardíaco masivo uh -huh. y bueno, lamentablemente fue lo que ocasionó su muerte. Pero como dijo recién el comisario, son datos que se van a ir, eh, bueno, investigando y se van a ir sabiendo con el transcurso de de esta investigación que se va a llevar adelante no no Bien. es un cruce cualquiera digo no es un cruce de los Andes un cruce que requiere me uh -huh. imagino también toda una preparación por parte de quienes de quienes lo organizan sí. y demás porque es de varias horas. De varias horas, de, de un lugar muy lejano al que hay que ir y además, recordemos, ya no tienen señal. Claro. La única comunicación que ha habido ha sido con el guía de la expedición, pero en estos momentos no pueden dar con él tampoco. Así que estaremos muy atentos. Están intentando recuperar ese cuerpo y a partir de allí, como lo decía el comisario, ver cómo avanza la investigación ya en manos de la Fiscalía que, que lo tiene.